Hijo del viento, hoy te contaré un secreto, va encriptar entre su historia y sus cuartetos. En él radica la esencia y amuleto de esto que llaman vida, su misterio y bocetos. Era una noche en esas lunas llenas que cubren la sombra del hombre que apenas se ve perdido en pensamientos en un bosque de porqués. Tal vez descubrí un mundo del tamaño de mi fe. Ja tiempo sentado en loto trato de dejar los pensamientos sintiendo la brisa que me abrace en el momento atento al pulso que me impulsa estar despierto por cierto sí sí se desvanece la realidad es nada mientras él se le aparece parece que crece mientras floto en el espacio o me torno diminuto ante el canto del trisagio sensación rara, es como ser un ojo microscópico en mi cara, infinitas partes vibran como cuerdas de una cítara en sinergias como magia o es el ciclo del samsara, no, no soy un simple espectador, un universo en movimiento rota cual gran atractor, cada sistema, órgano, célula, partícula, molécula, una agrupación de astros con vida hasta en la médula, yo, yo, las veo en mí. soy un dios en persona, mi regente, yo en mí. yo elijo que está bien o que está mal, en este chip soy el comienzo y el final, el gran cristal real en sí. Oh, ah, alfa y Omega, puedo hacer brillar sus mundos, también puedo hacer que llueva, cada átomo es testigo y mi expansión es prueba en descubrir lo que nos une en estos campos de materia.